Bueno, eh, bienvenidos al segundo video de cálculo diferencial y en este caso, este, pues la vez pasada estuvimos viendo funciones. Vimos dominio y rango para funciones específicas, funciones clásicas que suelen venir en un examen de admisión. Para la sesión de hoy vamos a ver también dominio y rango, pero nos vamos a centrar ahora en las gráficas. Entonces vamos a empezar con una pregunta clásica y súper clásica de examen de admisión. No importa qué universidad vayas, seguramente te pueden preguntar lo siguiente. Te pueden poner un montón de dibujos y te van a preguntar cuál de las siguientes gráficas representa una función. Entonces, ¿qué te puede aparecer? Pues te puede aparecer gráficas como esto. No sé. Algo así, algo así, eh, algo así y algo como esto. Yo sé que a esta altura tal vez ya sepas cuál es la respuesta correcta, pero si no lo sabes, la razón es la siguiente. Una gráfica va a representar una función si cada vez que tracemos líneas verticales, esta línea vertical solamente toca una vez. Y entonces vamos a hacer las siguientes líneas. Recuerda, por cada línea vertical... Yo debo de trazar una línea vertical. Nos fijamos cuántas veces toca mi dibujo. ¿Cuántas veces toca mi dibujo? Dos veces. Si lo toca dos veces o más, ya no es una función. Por ejemplo, esto no es una función. Tomamos esto de acá, trazo una línea vertical. ¿Cuántas veces toca mi dibujo? Dos veces. Aquí y acá. Con esto me dice que no es una función. No importa dónde trace, pues casi siempre toca dos veces. Con una vez que pase esto, ya, ya no es una función. Acá también... Si trazo una línea vertical, de hecho aquí lo toca hasta tres veces, lo mismo, dos veces o más, ya no es una función, siempre debe tocar una vez nada más. Por ejemplo acá, si yo trazo una línea vertical, una vez, una vez, una vez, no importa dónde trace mi línea vertical, siempre toca una vez en este dibujo. Por esta razón, si la pregunta es ¿cuál de las siguientes es una función? Esta es una función y es la única que puede ser una función de las cuatro, las otras no son funciones y esa es una pregunta súper clásica es casi siempre lo primero que nos preguntan en el tema de funciones y entonces vamos a poner un último ejemplo para cerrar esto de acá entonces supongamos que me dan esta gráfica algo como eh, esto que está acá y me preguntan si es una función, claro que es una función porque yo puedo trazar líneas verticales siempre pasa una vez una vez por mi dibujo. Y con esto me dice que sí es una función. Listo. Esa es la primera pregunta de probablemente de un examen de admisión. Y ahora vamos a ver algunas gráficas clásicas. ¿Cuál es la importancia de una gráfica clásica? Bueno, pues resulta que a veces eh, pues te preguntan justamente eso. Por ejemplo. Te van a poner una pregunta. Puede ser. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa un valor absoluto? Bueno, el valor absoluto es una gráfica, pues, muy, muy, muy clásica. Es como de cultura general que tenemos que saber que el valor absoluto es una línea que, que se forma así como tipo V. Este es f de x igual a valor absoluto de x. Si no conocemos el valor absoluto, se los presento. Este es el valor absoluto, valor absoluto y este así es la gráfica entonces me ponen esta gráfica y me preguntan ¿qué función es? valor absoluto una x con dos rayitas encerrando, listo, ese es el valor absoluto ¿qué otra cosa me pueden preguntar? es súper clásico también que me pregunten por las funciones de e a la x y logaritmo natural de x, entonces vamos a hacer un dibujo voy a poner por aquí esto y ¿Quién sería e a la x? e a la x es una gráfica que se despega del eje de las x, sube, aumenta y se va hasta arriba. Esta es la función, esta es la función e a la x. ¿Quién es la función logaritmo natural de x? Es una función que viene de la parte de abajo, que se viene despegando del eje de las y, despegando del eje de las y, sube, cruza el eje de las x y se va para acá. Este es, vamos a ponerle g de x igual a, logaritmo natural de X si nunca lo habían visto, logaritmo natural se escribe como LN logaritmo natural si no se escribe así, se puede escribir como log también y si no se escribe así, también se puede escribir como LN, pero L minúscula, generalmente viene así, no dice IN, dice LN, L minúscula y lo mismo, entonces, tengo dos funciones super clásicas, E a la X y logaritmo natural de X, ¿de qué me sirve esto? bueno, pues en un examen de admisión en una misma gráfica en, una misma, en un mismo plano me pueden poner un montón de gráficas Y me pueden decir, asigna la función que le corresponde ¿Qué función le corresponde a este? E a la X ¿Qué función le corresponde a esta que está acá? Logaritmo natural de X Así de siempre Ahora, eh, un pequeño truquito para memorizar estas cosas Porque seguramente me lo van a preguntar en un examen de admisión Es observar la mano En la mano, en esta de acá podemos prestar atención de que esto es e a la x y esta línea que está por acá es logaritmo natural de x. Si somos parte del 1% de la población que no tenemos esto, entonces pues son, somos diferentes, somos raros. Pero si no, seguramente sí lo tienes, seguramente en tu mano aparece esta línea y aparece esta línea de acá. Y con eso te puede ayudar a recordar quién es e a la x y quién es logaritmo natural de x. Entonces son parte de las tres gráficas clásicas, hay más, voy a describirlas adelante. De momento me gustaría mencionarles algo importante. Cuando tenemos gráficas eh, aparece algo llamado dominio rango que solamente depende del dibujito. Entonces vamos a empezar con el dominio. ¿Qué es el dominio? Bueno, el dominio tiene que ver con el eje X y básicamente me dice dónde inicia en el eje de la X mi función y dónde termina. Si prestamos atención, aquí sabremos que inició... ¿Dónde inicia esto en el eje de las x? Bueno, pues venía de hasta por acá, o sea, ¿de qué lado? De menos infinito. Siguió, siguió, siguió, llegó al cero, siguió, siguió, siguió, en el eje de las x avanza, se va siempre. ¿Hasta dónde se va? Hasta más infinito así que el dominio sería menos infinito coma más infinito ¿estoy haciendo operaciones? no Solo me tengo que fijar en el dibujo? sí ¿está fácil? sí, Solo me tengo que fijar en el dibujo? entonces ¿qué dijimos que es el dominio? tiene que ver con el eje de las x y es ¿dónde inicia? ¿dónde inicia? y ¿dónde termina? Es lo único que tengo que observar de mi dibujo. Lo mismo sería si nos fijamos en este de e a la x. Vamos a hacer el dibujo, el análisis ahora para la gráfica de e a la x. Por ejemplo, y esa es una pregunta súper clásica, ¿eh? o sea, me pueden poner f de x igual a e a la x y me, va, me van a preguntar cuál es el dominio de la función. Tengo dos maneras de responder a esta pregunta. Una, memorizar la respuesta, o dos, memorice el dibujo, yo le sugiero memorizar el dibujo porque no solamente me permite responder una pregunta me permite responder diferentes preguntas por ejemplo esto, ¿cuál es el dominio? si yo quiero investigar cuál es el dominio de a la x hago su dibujo y recuerdo que es el dominio ¿qué es el dominio? ¿dónde inicia? ¿dónde termina? en el eje de las x, ¿dónde inició esto en el eje de las x? en menos infinito, ¿dónde terminó? en más infinito, así que el dominio sería de menos infinito hasta más infinito listo, ya, eso es todo ahora, me pueden preguntar también por el dominio pero ahora de la función logaritmo natural, dominio dominio de la función f de x, igual, perdón g de x, porque así le pusimos acá g de x igual al logaritmo natural de x entonces, el dominio es ¿dónde inician el eje de las x y dónde termina? observarán que esta línea roja es diferente a las otras dos, porque las otras dos iniciaban acá en menos infinito, esta no esta se despega de aquí del eje de las y yes, y luego se va para acá, es decir nunca pasó de este lado, nunca inició de este lado, inicia justamente de esta línea vertical, de ahí inicia y se va hacia acá, entonces recuerden, es en el eje de las x, ¿cuál es el eje de las ¿qué línea representa en el eje de las x esta línea vertical? el 0 inició del 0 en el eje de las x y se fue hacia adelante, o sea hasta más infinito, eso significa que el dominio es de 0 hasta más infinito los infinitos, ya sea positivo o negativo, siempre van a llevar paréntesis y este que está acá, si nos aparece un número, eso depende de muchas cosas aquí por ejemplo, esta línea roja nunca cruza a este eje que corresponde al cero nunca lo cruza, por esa razón tenemos que ponerle paréntesis y listo, esa sería la respuesta entonces, me pueden preguntar tres cosas ¿cuál es el dominio del valor absoluto? Ese que está allá ¿cuál es el dominio de e a la x? este que está acá ¿y cuál es el dominio de logaritmo? este que está acá como les dije, se lo pueden memorizar yo les sugiero no memorizar esta respuesta sino memorizar cada dibujo eso me permite no solamente saber la respuesta de acá, sino también saber qué dibujo eh, le corresponde a cada función y ahora, así como está esto escrito, yo puedo, me pueden preguntar también por el rango ¿cuál es el rango? si no me preguntan por el rango, me van a preguntar por la imagen porque recordemos de la clase pasada que rango e imagen en matemáticas son sinónimos, ¿y qué significa rango e imagen en el dibujo? bueno eso tiene que ver con el eje Y con el eje Y Don, ahora ya no es donde inicia o donde termina ahora es de la altura más baja porque eso se trata lleno de alturas alturas, altura 5, altura menos 4 altura no sé qué entonces vamos a pensar de una manera eh, más sencilla ¿qué significa rango de imagen? significa de la altura más baja más baja a la altura más alta así, eso es el rango de la imagen de la altura más baja a la altura más alta ahora, esto que está acá es el valor absoluto, ¿cuál sería la altura más baja? estamos de acuerdo que no es menos infinito, porque por acá anda menos infinito en el eje de las yes y por acá anda más infinito en el eje de las yes no es menos infinito, no inició de acá no inició de menos 3, no inició de menos dos inició de aquí, de esta altura. ¿Qué altura le corresponde a esta? La altura 0. Entonces empieza la altura 0 y se va para arriba, por ambos lados, no importa, lo que importa es que va para arriba. ¿Qué tan arriba llega? Hasta más infinito. Así que ¿cuál sería el rango de imagen de valor absoluto? El rango, vamos a ponerlo por acá, el rango sería de 0 hasta más infinito. Como les dije, los infinitos siempre llevan paréntesis. Y el 0, pues aquí depende, aquí observen que si sí toca si sí alcanza a esa altura cero por eso está ese puntito relleno por eso le vamos a poner corchete acá a diferencia de este del dominio, aquí nunca lo cruzó ni siquiera lo tocó, se acercó pero nunca lo tocó, por esa razón le pusimos acá paréntesis bueno, para complementar esto que tenemos acá me pueden preguntar también por ejemplo por el rango el rango de la misma función de e a la x, recuerden esto ¿Qué es el rango? La altura más baja a la altura más alta. ¿Cuál es la altura más baja que tiene E a la X? Estamos de acuerdo que no es menos infinito porque no venía de abajo, no venía de hasta abajo, empezó de aquí. ¿Qué altura le corresponde a esta? Pues esta es la altura cero. Altura cero. De cero se fue elevando y se fue hasta arriba. Eso significa que el rango va de 0 hasta más infinito. Paréntesis. Y este que está acá, ¿qué va a llevar? ¿Paréntesis o corchete Pues depende cruza este eje, la, cruza la altura de cero, nunca la cruzó, de aquí se despegó, pero nunca lo tocó realmente. Así que lleva paréntesis. Y vamos a hacer un análisis similar para este logaritmo natural. ¿Cuál es la altura más baja? Aquí en cambio a las otras dos, observamos que la altura más baja venía hasta, de esta por acá. ¿Quién vive de este lado? Menos infinito. Así que de menos infinito se elevó, se elevó, se elevó, se elevó y la altura se va a ir hasta arriba. O sea que sería el rango de este de acá el rango sería de 0 hasta perdón de, de donde venía de la altura más baja de menos infinito hasta más infinito y listo, ese es el rango. Entonces, con esto tenemos el dominio y el rango para tres funciones clásicas, tenemos el dominio y el rango para valor absoluto, para e a la x y para logaritmo natural. Bien, y este pues con esto yo les sugiero que memoricen principalmente ¿cuál es la clave para responder todo esto? la clave son las gráficas hay que memorizar cada gráfica y con esto pues ya, ya puedo responder diferentes tipos de preguntas voy a borrar esto y continuamos con, con otro subtema Bien, entonces con esto pues ya, ya abarcamos algunas gráficas clásicas. Seguramente lo que explicaré ahora ya lo habrán visto en otras este, en otra área que es como trigonometría por ahí, pero aún así me gustaría abarcarlo porque pues es, es muy importante. Ah, estas son otras gráficas, las gráficas clásicas de seno de X f de x igual a seno de x lo estoy retomando porque para esta gráfica en particular también me pueden preguntar algo acerca del dominio y del rango por ejemplo por aquí voy a poner esto que está acá ¿qué es la gráfica de seno? una pista es que parece una onda parece una onda, algo que sube y que baja cada rato entonces puede subir, puede bajar pero para que sea fácil de memorizar yo les sugiero lo siguiente seno empieza en cero de 0 sube, baja sube, baja, sube, baja y luego escupir y pegar para atrás, para adelante, es algo que sube y baja pero recuerden esto, inicia aquí en cero bien, ahora ¿qué podemos decir de esto? pues que la memoricen memoricen que lo más alto que llega es 1 y lo más abajo que llega es menos 1, siempre queda encerrado entre estos dos bordes, sube, baja, sube, baja sube a 1, baja menos 1 sube a 1, baja menos 1, y así se la lleva por la eternidad, entonces ¿Qué me pueden preguntar de seno? Pues me pueden preguntar por el dominio Entonces, ¿qué dijimos que era el dominio? Pues tenía que ver con el eje X, eje X. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Dónde inició esto en el eje de las X? En menos infinito. menos infinito ¿Dónde terminó? Terminó en más infinito en el eje de las X Listo Me pueden preguntar también por el rango o la imagen que tiene que ver con el eje Y de la altura más baja a la altura más alta. Estamos de acuerdo aquí que la altura más baja es menos 1. Porque sube hasta 1 y baja hasta menos 1. Y siempre está así. Así que la altura más bajita siempre va a ser menos 1. ¿Cuál es la altura más alta? Bueno, pues sube, sube, sube y la altura más alta es 1. De ahí no pasa, luego vuelve a bajar. Así que el rango es de menos 1 a 1. ¿Qué va a llevar paréntesis o corchete? Pues todo depende, alcanza o no alcanza esa altura. Sí, si se fijan llegó hasta menos 1, ese fue su límite, o sea que si lo toca, corchetes, luego sube hasta 1, si alcanza esa altura, así que le ponemos corchete, no es que se acerque y nunca lo toque, se acerca y lo toca, si nunca lo tocara, le tendríamos que poner paréntesis, y entonces esta es la gráfica para seno de x, ahora... Vamos a este, escribir la otra gráfica súper clásica. Ya saben que las gráficas pueden aparecer como f de x igual a algo o como y igual a algo. En el caso de coseno de x me puede aparecer algo como esto. Y igual a coseno de x también va a ser una gráfica que va a subir y bajar, pero la diferencia es que aquí va a iniciar en la altura 1. De 1 baja, sube, baja, sube, baja, sube baja, sube, copiar y pegar se dan cuenta que es casi, casi, casi la misma solamente hay una diferencia vital que aquí inició en 1 y aquí dónde inició inició en la altura 0 de 0 subió a 1 aquí no, ya inició en 1 así que esa es la clave principal para diferenciar las gráficas de seno y de coseno inicia en 1 y baja hasta menos 1 entonces, ¿qué me pueden preguntar? me pueden preguntar por el dominio que tiene que ver con el eje X ¿dónde inicia? inicia en menos infinito de menos infinito se va en el eje de base X hasta más infinito. ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? Me pueden preguntar por el rango. Desde, ¿qué es lo más bajito? Lo más bajo que tiene esta, esta gráfica es menos uno. No baja más hasta ahí, hasta ahí. De menos uno hasta la altura más alta que es 1. Y además sí alcanza ambas alturas. O sea, si sí llega hasta menos uno. No es que se acerque llega, llega hasta menos 1 y no es que se acerque a la altura 1 llega a la altura 1, así que eso sería con corchetes, así que se dan cuenta que tanto seno como coseno tiene el mismo dominio y el mismo rango, y listo y esas son las gráficas y son las principales características ahora, me gustaría explicar qué pasa si llego a modificar esa gráfica de seno de x lo mismo que haga para seno va a aplicar para coseno entonces voy a guardar nada más esta y nos vamos a concentrar en esa de seno de x Bien, en un examen de admisión me pueden modificar esa función. Entonces, en vez de que aparezca seno de x, puede aparecer esto. Eh... Me pueden poner la función, me pueden poner la pregunta, ¿cuál es el rango de la función y igual a 3 seno de x? Y entonces, pues sabrán que se parece mucho a eso que está allá. Hay una sutil diferencia. Este 3 que está acá, ¿de qué afecta? Bueno, piénsenlo de la siguiente manera. Seno de X tiene un 1 multiplicando acá, ¿no? Porque vemos que siempre que no hay un número multiplicando, técnicamente sí hay uno ahí. ¿Y ¿Quién es ese número? Es 1. Y ese 1 que está ahí coincide con la amplitud. A esto que está aquí se le va a llamar amplitud. Amplitud. La amplitud es que, qué tanto se estira del eje de las X, qué tanto se estira, se estira 1, 1, 1 para arriba, 1 para abajo, por eso es 1 y menos 1, y tiene que ver con este 1 que está acá, así que si yo tengo un 3 aquí, ¿qué significa ese 3? Pues qué tanto se estira, qué tanto se estiró, 3 para arriba y 3 para abajo, eso significa que esta que está aquí es básicamente esa gráfica que tenía anteriormente, nada más que ahora no va a subir hasta 1, Empieza en 0 y va a subir hasta 3, baja hasta menos 3 y así se la lleva. 3 menos 3. Nunca perdamos de vista la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el rango? ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver el rango? Con el eje Y, de la altura más baja a la altura más alta. ¿Cuál fue la altura más, al, más baja? Menos 3. De menos 3 hasta 3 y lleva corchetes porque sí alcanza esas alturas, tanto menos 3 como 3 y listo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que No importa el número que ponga acá afuera. ¿Qué significa ese número? Amplitud. ¿Qué tanto se estira a partir del eje de las X para arriba y para abajo? Y listo. Y lo mismo pasaría si pongo en vez de seno, coseno. Imaginemos que pongo Y igual a 5 coseno. ¿Qué significa ese 5 en la parte de afuera? La amplitud. ¿Y qué es la amplitud? ¿Qué tanto se estira hacia arriba y hacia abajo? 5 para arriba, 5 para abajo. Y como sabemos que es casi idéntico, si me preguntan por el rango, pues tendría que ser de menos 5 a 5. Y listo. Y ya se acabó. ¿Qué es lo único que hace? Solamente estirar. Así que si me preguntan por el dominio, el dominio sigue siendo el mismo. De menos infinito hasta más infinito. Y listo. Bueno, con esto explicamos algunas eh, situaciones que pasan con las gráficas de seno y de coseno con el dominio y el rango. Voy a borrar esto y les voy a explicar eh, otras cosas. Bien. Tanto la gráfica de seno como la gráfica de coseno son eh, gráficas súper comunes en un examen de admisión. Así que, ¿qué otra cosa me pueden preguntar? Pues me pueden poner esto f de x igual a tangente de x, es decir, me pueden poner cuatro gráficas y me pueden preguntar cuál de las siguientes corresponde a la función tangente de x, ¿de qué depende esa pregunta? de que yo haya memorizado anteriormente cuál es la gráfica de tangente, si no memorice esto no hay manera de saberlo, así que esa es la única manera de responder la pregunta, saber cuál es la gráfica de tangente. La gráfica de tangente, eh... Es de cierta manera parecida a las otras dos que ya presenté de seno y de coseno. Solo tiene una pequeña diferencia, que está cortada un montón de veces. Miren, la gráfica de tangente va a ser algo como esto. La gráfica de tangente está separada como por bloquecitos, vamos a llamarle así. Y con bloquecitos me refiero a esto, que hay líneas verticales aquí invisibles que están separando estos bloquecitos. Así. Hay líneas verticales que están separando a cada bloque. ¿Cómo se le llaman a estas líneas horizontal? A estas líneas verticales se le llama asíntotas. asíntotas. Por ahí veremos en un video posterior cómo se calculan las asíntotas entonces, así es la gráfica de tangente tiene esto que se repite, copiar y pegar por un montón de bloques hasta el infinito tanto negativo como positivo y listo, así es la gráfica de tangente así que si me ponen un montón de gráficas y me preguntan cuál es la que corresponde a tangente esta, esta que está por pedacitos esa es la de tangente de x y, este ¿qué puedo agregar de esto? pues me pueden preguntar por ejemplo por el dominio aquí, aquí realmente esto del dominio este es algo relativamente complicado aquí no vamos a analizar el dominio porque realmente cuesta un poco más de trabajo así que, y tampoco sirve tampoco tenemos que analizar realmente por qué así que casi siempre la respuesta es de memoria esta sí es de memoria si me preguntan por ejemplo por el dominio ¿cuál es el dominio de tangente de x? con que lo memorice es más que suficiente porque ese dominio está escrito un poco raro y el dominio sería así todas las X, una E media rarita que significa pertenece, una R con una doble rayita que significa números reales, le vamos a poner X diferente de y vamos a anotar aquí 2, 2K 2 más 1 entre de 2 pi y vamos a poner una coma, una K y como una Z con doble reita, se dan cuenta en este momento, ya se habrán dado cuenta que esto no es algo común, ¿no? no es algo que vemos todos los días, así que por esa razón, pues lo único que tenemos que hacer es memorizar, si nuestro objetivo es pasar el Politécnico, a la UNAM, este, la UAM, tal vez por ejemplo, esas universidades nacionales, yo sugiero que memoricen esto que está acá, porque me pueden preguntar por el dominio de la función tangente, este es el dominio, el rango, ese ya no hay tanto problema, ese está súper fácil. ¿Qué es el rango? De la altura más baja a la altura más alta. ¿Cuál es la altura más baja? Pues menos infinito, porque todas vienen hasta abajo. ¿Y cuál es la altura más alta? Pues más infinito. Entonces esto sería de menos infinito hasta más infinito. Y este pues así, así serían las funciones. Ya con esto explicamos las funciones clásicas. e a la x, logaritmo natural de x, valor absoluto seno, coseno, tangente y si hay pequeñas modificaciones como la amplitud, en qué afecta al dominio y al rango de todas estas funciones bien entonces con esto terminaríamos la sesión de, de esta sesión de, de gráficas Sería como la parte 1, vamos a grabar una parte 2 para explicar algunos otros pequeños detalles de, de seno coseno pero con esto yo creo que ya podemos sobrevivir al menos a las primeras preguntas de funciones. Nos vemos en el siguiente video.